En el contexto computacional, se entiende por archivo a un objeto digital que se genera y manipula en programas informáticos o sistemas de información. El archivo sirve como contenedor de información, sea de texto, de imagen, de audio o de conjunto de datos. Los archivos se distinguen por su formato, que se puede observar mediante una representación gráfica o por una combinación de letras a la que se conoce como extensión. Como resultado de manipular información en un programa informático, se puede crear un archivo digital, que a su vez podrá ser copiado, pegado o borrado del sistema. En un equipo de cómputo, de escritorio, por ejemplo, la manipulación de archivos es más evidente, ya que el usuario puede interactuar con ellos en un entorno de exploración, crear carpetas, copiarlos, pegarlos, moverlos, borrarlos o renombrarlos mientras que en un dispositivo móvil la gestión de archivos es menos necesaria, ya que esto sucede al interior de programas o de aplicaciones. En el medio académico, saber administrar archivos digitales se asocia con la capacidad de identificar y manipular principalmente avisos escolares, oficios, actas, exámenes, constancias, diplomas, listas, trípticos o presentaciones. Un docente que almacena sus documentos de manera ordenada será capaz de ahorrar tiempo en futuras ocasiones y de mejorar versiones pasadas, resultando esto en un manejo eficiente del tiempo y la mejora de la calidad de sus productos.